Grifols es un título sin tendencia, en el mejor de los casos, seguimos teniendo máximos decrecientes y tenemos por lo menos algo o algunos mínimos crecientes. Tenemos los mínimos de marzo, los mínimos anuales, un importante soporte en los 18,87 y tenemos los mínimos de septiembre en los 19,54. Estos son los dos niveles de soporte más importantes a día de hoy. Por arriba. Tenemos numerosas resistencias, pero la zona de control más importante está en el entorno de los 26 euros. Digamos que hay un máximo justo en la zona de principios de año, en los 25,64, y otro máximo importante en los máximos de junio, en la zona de 25,94, pero por eso hablamos de los 26 como cifra redonda. Es decir, hasta que este título no cierre con claridad y en velas semanales por encima de los 26 euros, no tendremos absolutamente nada, y en el mejor de los casos hablaremos de un movimiento lateral. El problema que los 26 euros a día de hoy están muy lejos.